La herramienta del cuentagotas toma propiedades de color y texto. Entendiendo los conceptos muy claros que tiene esta herramienta, puedes optimizar muchísimo el tiempo. Por ejemplo, yo puedo extraer la información de color que tiene esta imagen. ¿Qué es lo que vas a hacer? Obviamente, colocar la imagen, presionar la tecla I en el teclado para que puedas activar la herramienta del cuentagotas. Simplemente haces esto, mira, das un clic, sin embargo, ya se te ha puesto aquí en la barra de herramientas. Lo que puedes hacer es irte al panel de muestras y con clic y arrastrar... Eh, la vas a colocar, vamos de nuevo, clic clic y arrastrar, otra vez, vamos ahora aquí por el vestido y clic y arrastrar, ahora vamos a la fruta que está por aquí y clic y arrastrar, entonces esto es muy bueno porque automáticamente tomas muestras de color de un objeto, ahora lo que vamos a hacer es obviamente seleccionar cada uno de ellos y colocar los colores, realmente aquí no hay ciencia esto es algo muy rápido y súper práctico que lo puedes hacer con el cuentagotas también otra forma interesante es formatear un texto, es decir, ya tienes un texto totalmente listo y con un clic lo puedes formatear, el de la izquierda es el texto que está pelado, plano, así sin nada, vamos a hacer esto, doble o triple clic para seleccionar de una todo el texto, hay que tener cuidado porque ahora sí voy a seleccionar el cuenta gotas de manera directa de la barra de herramientas, si presiono la tecla ahí, pum, se va a molestar, se va a dañar eso, control Z, doy un clic aquí sobre la herramienta y clic, automáticamente me ha puesto los mismos atributos que están acá voy a hacer un pequeño zoom, si lo alcanzas a ver ahí, puedes hacer esto, clic y arrastrar eh, no te va a dejar este, este atajito de teclado con clic y arrastrar, funciona muy bien en InDesign pero en el ilustrador no vas a poder así que, lo que tienes que hacer es con la herramienta de texto, otra vez seleccionar en texto todo, vamos a dar cuenta gotas y podemos elegir este formateo, este formateo este o realmente el que quisieras y para finalizar nuestra lección del día de hoy, también lo puedes hacer con objetos. ¿Cómo se hace esto? Primero debes con clic y arrastrar, seleccionar un objeto, cuenta gotas, damos un clic y ahí lo tienes. Qué bueno es saber que nos estás acompañando en todo este curso completo. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y te espero en la siguiente lección.